Hola ¿qué tal yo soy Pedro Gas y bienvenido a la continuación de Halo Infinite en legendario con todas las calaveras activadas y bueno estamos justo después de donde terminé la parte pasada ya sé que me tardé un buen rato en continuarla ya pero pues ah, cosas de la vida vatos ya saben pero bueno continuo con esto estamos afuera del anillo en la sección de la torre tenemos que entrar directamente a esa parte y pues si soy honesto, hay muchos enemigos que están dispersos por todo nuestro camino, así que podemos usar el gancho infinito para venir por el lado derecho de toda esta roca y simplemente rodear y también evitar a todos los enemigos que vamos a encontrar, o al menos a la gran mayoría. Si tienes suerte vas a evitar a todos, pero a veces este, te van a ver en tu camino y si sí, hay dos hunters que hay que matar, esos dos hunters van a caer muy fácil con el arma escorpión y te recuerdo que el arma Scorpion no puede golpear, no puede lanzar granadas ni tampoco tiene linterna Entonces cada vez que yo este, vaya a golpear, a lanzar granadas o a hacer algo por el estilo tengo que cambiar a mi rifle de batalla Entonces simplemente es para que lo tengas en cuenta Si ves que yo le tiro el gancho a un enemigo y le pego es porque antes de lanzar el gancho cambié al rifle de batalla Y eso es importante, ¿ok? Aquí como puedes ver desde lejos eh, ando disparándole con el arma Scorpion a los, este, a los Hunters con 3 4 disparos se van a morir no dan mucha bronca y pues todavía no sale la actualización que va a quitar el arma Scorpion. o al menos es lo que dijeron los los de 343 que lo van a hacer eh, estaría muy loco que no o sea si lo hacen pues qué triste así que aprovecha y saca este logro porque con el cañón Scorpion va a ser bastante sencillo una vez se mueren los dos hunters nos permiten usar esta terminal para abrir el elevador y simplemente subir Ahora, aquí a veces puede que te maten, ya que los enemigos que dejamos vivos a veces empiezan a disparar. Pero es muy raro, pero nada más este es algo que puede ocurrir. Y bueno, ya que estamos aquí arriba, no hay mucho que hacer. O sea, toda esta sección no va a haber enemigos en sí. Lo único que vamos a encontrarnos es con el boss, que es el, el, el monitor este en su traje este con los rayos lásers. Toda esta sección, te digo, es bastante aburrida. La voy a, a acelerar para que puedas... Pues simplemente ir a lo importante y es la batalla con el robot. Después de que hayamos avanzado todo eso, simplemente venimos por acá. Vamos a prender esta otra terminal que está aquí. Vamos a activarlo y vamos a brincarnos la cinemática. E inmediatamente vamos a dar vuelta y empezar a dispararle con el cañón Scorpion. Ahora, este sujeto sí está muy aguantador pero a su vez cuando el un Scorpion va que rápido, solo procura darle todos los disparos, no hay necesidad de que le demos en su antenita o en el foquito ese, simplemente le puedes dar en el centro, y lo que sí te recomiendo es que cuando lo veas aquí, simplemente acércate y dale un golpe y después retrocede, esto va a hacer que se te regeneren los escudos, entonces siempre que lo veas que se pone a descansar, acércate y dale el golpe. Y pues nada, solo son dos o tres en realidad Los este, disparos que le tienes que dar Aquí por cierto, aquí como puedes ver Se me bugueó el El evadir, esto es porque Si te evades con el cañón Scorpion Y te agachas, se te buguea Entonces lo que tuve que hacer es este de, Si no me equivoco fue cambiar de arma Brincar o desagacharme El chiste es que por alguna razón Si te agachas y evades con el arma Scorpion Te bugueas bien asqueroso ahí Entonces lo que tienes que hacer es no recuerdo si volver a agacharte con el arma Scorpion, no sin el arma Scorpion, pero el chiste es que con eso se arregla y pues nada, una vez ya este quedó esto listo, estaba intentando aquí intentar arreglar mi, mi evadir, pero bueno, esto una vez se muere terminamos esta misión y ahora sí, no voy a acabar el video porque pues honestamente estaría muy corto, así que vámonos directo con la misión número 8 si no me equivoco la cual es pelican derribado, una vez llegamos a esta sección yo lo que quiero hacer es tener un punto de control porque no hemos asegurado un punto de control que son los de guardado de progreso y uno es destruyendo esa torre de propaganda, no estoy muy seguro pero según yo y, mi, y mis ideas de cómo funciona esto, si destruimos una torre de propaganda nos va a dar el guardado de progreso y con eso aseguramos un punto de control. No estoy seguro, como te digo, porque por sí ni siquiera podemos ver la leyenda si sale o no punto de control o guardado de progreso. Entonces, es como para jugar seguro. Ahora, como puedes ver, yo abrí el mapa táctico y me voy a ir por los diferentes este, cañones antiaéreos que están en esta sección. Te recomiendo que lo hagas en el mismo orden que yo, porque todo depende de cómo te vas a enfrentar con el con el Tovarius y el Hyperius, perdón, entonces esos dos Brutes, este, van a aparecer siempre después de destruir el tercero, así que depende el ángulo de donde tú llegues este, la manera en cómo te los vas a encontrar, así que esta es como mi recomendación porque aparte vamos a usar el gancho para poder movernos bien locos sin necesidad de vehículos y como puedes ver, la primer torre siempre va a tener sus puertas abiertas entonces no tenemos que hacer nada, simplemente usar el gancho, movernos y entrar Activamos la terminal y en cuanto se abre esto vamos a brincar, disparar el arma Scorpion y nos vamos a ir, ok. Esto como puedes ver bien tranquilo, después nos vamos a ir por este lado. Aquí si no hay pierde, tenemos que ir al siguiente cañón antiaéreo. Aquí como puedes ver agarré a golpe ese grón para recuperar los escudos que me hayan quitado. Y vamos a ir por el lado izquierdo igual utilizando el gancho hasta llegar al cañón que está este, pegado a la pared de nuestro lado izquierdo. Y esto es porque así no vamos a a encontrarnos con muchos enemigos y bueno aquí como puedes ver simplemente estoy moviéndome por todo lo que es esta pared rocosa y después las estructuras del anillo hasta llegar al siguiente cañón antiaéreo, yo me coloco arriba estoy seguro que debe de haber una manera de usar el gancho para atravesar y meternos dentro de la estructura del cañón antiaéreo usando el truco del del golpetazo pero honestamente no encontré una, no sé si haya, estoy seguro que debe de haber, debe de existir un ángulo y una posición para hacerlo, pero si intentaba hacer eso me iba a tardar más, así que mejor simplemente me puse a matar a los enemigos, y lo importante es Ghost, torreta Shade y francotiradores, en esta sección es lo que tenemos que destruir, así que una vez nos aseguramos de que esos este, tres tipos de enemigos están muertos, podemos eh, descender y usar el ascensor para entrar. Y si quieres jugar un poco a la segura, matar uno que otro Jackal, Elite o Grunt que nos encontremos. Igual los Elites llegan a ser bastante molestos. Pero bueno, una vez eh, están muertos todos, podemos simplemente activar el interruptor y pues entrar al antiaéreo. Una vez adentro, ya sabes, activamos este, el núcleo y ya que nos los muestran, lo vamos a destruir. Y como puedes ver, una vez salimos, mágicamente se hace de noche en el anillo. No estoy seguro si es porque se supone que me tardé bastante O en verdad el juego solo está diseñado para que llegues de noche a esta sección eh, No importa cómo sea, vas a seguir el camino que yo seguí Y aquí ten mucho cuidado toda esta parte Porque te, si, si te mueves mucho a la izquierda El mapa te va a cortar el gancho y te vas a caer al vacío Entonces ten mucho cuidado con eso Simplemente pégate lo más que puedas a la pared Y empiezas a spamear el gancho para llegar al siguiente cañón antiaéreo el cual vamos a limpiar de la misma manera, nos vamos a colocar arriba de él y desde aquí arriba vamos a empezar a dispararle a todos los enemigos que hay ahí abajo, francotiradores, jackals, elites, torretas, shades, ghosts, todo y aparte hay dos hunters y estos dos hunters están dentro de la cueva donde tenemos que activar el interruptor para el ascensor de este cañón antiaéreo y lo que yo hago es este, simplemente les disparo juego un poco por afuera del mapa para hacer que los hunters salgan y ya que me aseguré que los hunters salieron ahora sí voy de nuevo por arriba del cañón hacia la cueva donde estaban ellos otra cosa que también te recomiendo que puedes hacer es dispararles a los hunters y que salgan volando, o sea con el cañón escorpión puedes hacer que los enemigos vuelen entonces si le disparas bien a los hunters ellos van a salir volando y se van a alejar de la cueva, esa es otra estrategia que podrías intentar, pero bueno aquí cuando yo ya me aseguré más o menos de que lo que es esa cueva estaba limpia Simplemente intenté matar a todos los enemigos Que me podrían llegar a bajar escudos desde afuera Y como puedes ver por cierto Ahí están los hunters Les disparo, los intento sacar volando El chiste es asegurarnos de que vamos a tener El tiempo suficiente dentro de la cueva Para poder activar el interruptor una vez activamos el interruptor, entramos al cañón anterior y ya sabes, activamos, después destruimos y nos vamos. Y estos son los tres cañones antiaéreos de esta sección. Lo único que queda es irnos hacia donde está el pelican y ahí vamos a poder este, encontrarnos a los dos bosses de este nivel. Estos igual son bastante fáciles de destruir, como tenemos el tanque Scorpion, atacarlos desde lejos es bastante sencillo. Simplemente ubicamos dónde está la chopper y al de la chopper lo vamos a destruir. Y por cierto, puede que a la hora de que intentes matar al que no trae la chopper salga volando y este man simplemente no se muera, pero si tiene suerte él va a chocar contra la pared y se va a morir. Ese es algo que puede ocurrir. Entonces, yo aquí en cuanto vi que los refuerzos estaban cayendo quiere decir que ya se murió, cuando veas que las dos cápsulas con Bruce caen del cielo quiere decir que ya nada más queda uno vivo y entonces lo único que hay que hacer es seguir atacando y como puedes ver ese vato me trichoteó como no tengo idea, pero bueno me tocó repetir y ahora sí una vez hicimos otra vez exactamente lo mismo, matamos a los dos voces, ahora lo único que queda es limpiar la siguiente sección para que nos den permiso para ir a donde se está escondiendo el piloto y bueno Aquí es donde se esconde, ya terminamos este nivel, ya sabes muchas gracias por ver, yo soy Pedro Gas y nos veremos en la próxima.